Estamos en... ¿Qué? ¿No os oigo? No, en serio, no os oigo, no puedo oíros. Y además no sabes ni cuál es este juego ¿Qué os creéis? Que se llama Welcome to... No, no es nada de eso ¡Es Pogo's Uno de los mejores fan games de Snap, Que lo han dicho la gente Me han encantado este juego O sea, que si es tan famoso este juego... Es tan famoso entre la gente, pues vamos a grabarlo. Ah, y hay otro, hay como otro que es esto, Pop Goes Arcade, que es como juegos arcade, pero de este mismo juego. Pero eso lo vamos a jugar cuando me pase más este juego. Ah, y han dicho que este es el juego más difícil de todo, de todo, o sea, de todos los juegos de FNAF. Así que vamos a empezar un nuevo juego. Primera noche bien empiezo, ¿no? a ver yo sé cómo esquivar los animatrónicos, a ver tenemos un, unas cámaras que están en este, no, no quiero llamarte jolines, ¿cómo le de cuelgo? da igual ah sí, podría ver aquí, sí si sí, tengo pánico tengo que quitarlo si mira esa ventana, es muy extraño que cuando mira en la ventana mira, y puedo ver eh, a los animatrónicos se supone que ¡oh! ya se ha movido o sea es el único que se va a mover ahora no oh, se me sube el pánico porque está... se me acaba de dar cuenta ahí está vale es el único que se mueve en esta noche vale en esta noche solo se mueve ese porque eh, a ver tengo que ver intentar de, de ir a la cámara que va a ir y tengo que darle un botón cuando vaya? ¡Oh! Ya se ha ido ¿Es esta? ¡No! ¡Aquí! Le tengo que dar a Room Shoot Down O sea, Room Shoot Down Vale, ya he dado Vale, va a venir otra vez a ese sitio Antes de eso voy a curarme el pánico porque Voy a quitarme el pánico Porque si se me llega, pues entonces estoy muerto ¡Oh! Ya he entrado Le doy Porque no podemos dejar que entre en alguna habitación para que así Monte a un animal aquí que me mate, aunque puede matarme fácilmente él mismo. Pero como él no sabe, pues no pasa eso. Es que no es listo. No se quiere que puede matarle mismo a mí mismo. Sí. Pero no. En vez de hacer eso, lo que hace es es buscar las piezas en todas las cámaras y, y así seguir reparar a uno de animatrónicos que es como se llama Black Rabbit y es un conejo pero que como es negro es negro por eso lo llaman conejo negro en inglés ah mira está aquí, aquí está le doy vale no hay nadie más aquí están las dos ardillas y aquí está el panda ¿Qué yo qué sé ay <risas> ah, este es Stone eh, eh, Lo puedo ver ahí Pero él me, también me hace pánico a veces Oh, ¿cómo cierra? Que no me había dado cuenta y es que se había ido ya Oh Aunque que sepáis que este es un juego porque es eh, muy difícil Porque tienes que ver un montón de cosas arriba también aquí Si hay alguno Oh, me he entrado tío No me lo espero Es que estoy aquí preocupado enseñando a los demás eh, A vosotros eh, eh, todo sobre el juego y estoy aquí desayuno. A ver, ¿a dónde te vas a ir? ¿Aquí? Pues sí. Adiós. Ya no puedes entrar. Ah, mira, un botón. qué? ¿Y qué es esto? Oh, mira. Puedo dar a colores de las cositas Me curo pánico, vale. ¿En esta vas a ir? ¿Se ha ido ya? ¡Se ha ido ya! ¡Aquí está! Uh, casi... Casi... Consigo que coja una de las piezas Aunque lo malo es que coja todas Vale, son las 2 de la mañana Este juego empieza a ser fácil la noche 1 Pero la noche 2 se va a ir complicando Porque las dos ardillas Se van a... Eh, van a venir Y las dos ardillas se esquivan Como que van a venir a la mediación Y si las ve Pero en todas las cámaras Menos las 4 en todas las cámaras, menos la cuatro, he dicho. Tiene una ventilación, así que tienes que ver en, en la ventilación de todas las cámaras. En esta, en esta, en, en todas de esas. Para ver si, dónde está y si está en alguna de esas. Pues entonces tengo que, que darle... ostras ¡Oh, ¡El pánico! ¡Corre, ¡Oh, curate! ¡Ay, pero se ha ido ya! Es mejor salirme de prisa. Ah, ya está. El pánico, el pánico. Ya me he quitado Aunque lo malo es que cuando vea a Pogboss Que es este El protagonista del juego Cuando lo veo es como que... Que me entra pánico Porque está ahí moviéndose y eso es algo... y eso da mucho más rollo y por eso como que le da pánico Será por eso? Me va a aparecer aquí porque cuando aparecía por ahí Donde salía Art Room Y a entrar por aquí sí, es lo que iba a ser a ver, pánico, me lo quito Ya está Creo que no hace falta mucho ver estas dos sitios Porque ahí solo es Ver si se mueven, pero eso no sirve para nada Todo sirve para ver si se han movido Vale, ahí está Oh, se ha movido Aquí, aquí, aquí está Es muy fácil la noche uno, Pero no os confiéis Que las no siguientes noches van a ser Muy difíciles eh, ¿Vas a venir por aquí, amigo? Muy bien. Pero yo sé por dónde vas a venir. Porque yo soy hacker. ¿Ya se ha ido? ¡Ay, ya se ha ido! Voy a ver más cámaras. Aquí hay algo. Estaba aquí. ¡Sí, está aquí! ¡Pero ahora sale ahí! Acabé de salir en la cámara y en un momento eh, el Stone, pero está, está aquí todo el rato. Es como si se va, pero no nos damos ni cuenta. Porque estamos distraídos aquí. Aquí está. Vale, bien. Al pánico, jolines. ¿Por qué tengo que me, ver a Stone para que se me quite el pánico? Si es una animatrónica ahí. Creo que es porque eh, es como. No, no, no, entiendo, la verdad. Aquí está. Vale, vale. Vamos... Que falta poco. Son las 3 de la mañana todavía, tío. Y ya han pasado 6 minutos. Y todavía son Ah, las 4 de la mañana. Un poco mejor. Pero, tío, las noches duran, ¿eh? Duran mucho y eso es malo porque va... Malo para la salud. <risa> Ay, ¿qué está aquí? Yo estaba distraído, tío Voy a ver Voy a quitar el pánico, voy a ver por aquí No, vale Va a ir a, a la habitación de arte Es aquí, sí, sí, sí, es aquí A ver, me quito el pánico Y vuelvo a ver aquí Vale, va a ir a la misma cámara Le doy al room shutdown cuando venga esta cámara Ya está Vale, me voy aquí Quita el pánico. Rápido. Va a ir a la misma cara. Pues me voy y preparo el shutdown, Shutdown. Shutdown. Y le doy cuando sea. Cuando vaya. Ya está. Ay, no, no, no, no. Menos mal. Le daba tiempo. Porque eso lo que hace es que le impide coger la parte de ese animatrónico. Porque lo que quiere es como repararlo y hacer que. Que así vaya por mí. Porque el animatrónico ese. El que está montando. El que quiere montar. Viendo por las cámaras. Es uno de los más fuertes. Porque es un, puede volar. Y es como un hacker. O sea, puede hacer lo que quiera. Y por eso. Eh, aunque puede matarle el, el propio Pogos. En vez de. Hacer que, que se lo haga el, el otro. En a ver, ¿no está aquí? Ni aquí? ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Aquí está, porque le doy. ¡Uf, menos mal! Y yo me voy a pasar la noche sin encima, sin ni siquiera... A ver... Un momento ¿Se ha movido? ¡Oh, sí se ha movido! Llego sin más noche sin que Poggles entre y consiga ninguna pieza de los animalónicos. De animatónico Va a venir aquí, ¿verdad? O a aquí. Vale, aquí. La cámara 1 ha venido. aquí el sitio va a ir? Creo que va a ser aquí porque... Está muy cerca de él. Eh, eh, ahí está. Y está también por ahí. A ver... Aquí está, ¿vale? hay no! Ahí Porque lo había visto ahí Oh mira Qué bien, acabé de ir cuando Menos mal que me he De que el pánico me estaba subiendo Creo que es que cuando me sube mucho el pánico Es como que Que de repente me aparece stone ahí Para que me suba el pánico Y así pueda morir Pero si se me sube el pánico a, a, Hasta el final Pues, eh, eh, pues eh, El que me haga Subir el pánico es como que me va a matar. ¡Vamos! Menos hemos conseguido la noche una, aunque sea la noche 1 Lo fácil. Eh, eh, eh mi juego. Oh. Mira, soy Stone, soy Stone, pero un poco peor de, de gráficos, ¿no? ¿No crees? ¡Qué asco! ¿En qué sitio estoy? ¿Eh? Era un, un... stone, pero esta vez era como... Como... Diamante Wow oh. ¿Por qué lo voy? Voy... Straight on No, oh, straight on O sea, ve recto Continúa recto ¿Y ¿Por qué lo sé? Porque estoy aprendiéndolo ahora mismo en inglés A ver... ¿Qué es esto? Ah, puedo darle espacio, es verdad, para, para coger, para hacer algo, pero... Para coger cosas, pero no cojo nada. O sea, yo estoy dando todo el rato y poniendo ese ruido. ¿Qué pasa si le doy a esa guitarra? No pasa nada. Creo que tengo que darle un objeto Pero no sé cuál es, no es ni la gritarra esa O sea que tendré que buscarlo a lo mejor Sí, creo que sí Pero tío, ¿en qué sitio estoy buscando esto? Este sitio es asqueroso Se ve como un corazón ahí es, es, Me acabo de dar cuenta de que es como un corazón porque está ahí es como un corazón sin... Sí. Bueno, en realidad no, creo que no es un corazón ¿Eh, ¿Es esto? No, esto de Cupcake no es Este Cupcake no es el correcto Vamos a por más cosas Amigos, vamos a por más cosas A por la aventura de las cosas Un momento, aquí no era Aquí ya había pasado y no era mm, Y está todo de ahora buscando eso A ver... ¡Oh! ¡Mira que hay globos! Y empieza más rojo esto. Las paredes. Hmm. Un momento, ¿los globos son? ¿Son los globos o...? No, no son los globos. A ver... Cada vez se va poniendo las paredes más rojas. Y eso es muy extraño. ¿Eh? ¿Son estos globos? No. ¿Y esto? Echegate De que sale globos Si lo veis Bien Sale globos en inglés A ver ¿Y esto? Estos globos ¡Oh! ¡Es esto! Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es un hombre y su hija ¿Y qué pasa ahora? ¿Ya se ha grabado? ¿Para qué? ¿Para qué? vuelta aquí? ¿Es vuelta aquí? ¿Tengo que hacerlo? ¿Está ¿No bien? ¿Tengo que darle? ¡Jolines! Pues nada, tendré que volver, pero ahora no tengo que darle. Lo que es que tengo que buscar el objeto y después tendré que. como que hacer otra cosa. Pero no sé ahora lo que tendré que hacer. Voy a volver porque había otro sitio que no había ido. De... al lado de eso. A ver. Y a seguir. A, a ver, por aquí. Por aquí. Esto era, pero esta vez no había dar y vi ahí ir por aquí. ¿Eh? Son niños. Son niños. ¡Oh! ¿Quieres sacar el minijuego esta vez? Creo que sí, ¿eh? Sí. Segunda noche. Vale, pues vamos. Eh, se supone que. Como el vídeo ha durado 15 minutos para solo la noche 1 Pues vamos a pasarnos la noche 2 pero en el siguiente vídeo Porque este juego es largo cada noche así que Mira, ahora puedo decidir la noche 1 o la noche 2 Pero ahora va a ser la noche 2 Y... pero... lo voy a subir ahora el vídeo Pero en el momento que lo suba eh, será más tarde Pero ahora... ahora mismo después de este vídeo voy a... Hacer la noche 2 bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más, suscribiros. Y adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Chavales! ¡Adiós!